Estamos escuchando una hermosa canción, Versión Sinfónica, porque vuelve Paseo Sinfónico. Por eso le damos la bienvenida a nuestra primera invitada del programa, Paola Borda. Bienvenida, Paola. Un placer tenerte. Ella es Muchas subdirectora gracias. de Administración y Producción de Cultura del Departamento de Guaymallén. Como decía, Paola, vuelve Paseo Sinfónico. Sí, volvemos con una nueva edición de Paseo Sinfónico, 18, 19 y 20 de noviembre, uh -huh. en el Parque Unimep, a partir de las 19 horas, así que bueno, muy contentos de de otra vez poder generar este, esta propuesta que ya está instalada en el, en la agenda cultural de nuestro municipio. Qué lindo, qué importante generar eventos que la gente los espere, no que se formen parte ya de la rutina anual. De los vecinos del departamento. Totalmente, totalmente. Y en un lugar en donde ya está instalado también para los vecinos, así que... Totalmente. Es, es fundamental. Me decías eh, en el corto recién estábamos charlando, que ya cuarta, quinta edición... Exacto. Que llevan, tuvieron nada más la interrupción del 2020, lógica de la pandemia. Que interrumpió todo. Como todo, que ese año directamente no se cuenta, pero vienen claro. ya, claro, de varias gestiones. Venimos de varias gestiones uh -huh. ya, sí, eh, generando este proyecto que ha ido creciendo en, en cantidad de artistas, en calidad también musical Así que bueno eh, Va avanzando todos los años Es un desafío nuevo la producción de, de Paseo Sinfónico Eso me interesa ¿Cómo ves la evolución desde la primera edición? Va creciendo obviamente desde la propuesta de ustedes Para ofrecer al público desde el espectáculo También la repercusión de la gente Que se suma cada vez más gente Exacto. ¿Cómo lo ves? Si sí, que una sí, retrospectiva. Va, va creciendo no solamente la propuesta artística Donde empezamos por ahí con pequeños ensambles O bandas eh, típicas de rock, ¿no es cierto?, sino que ahora ya eh, los finales, los cierres tienen que ver con orquestas, han participado todas las orquestas de Mendoza, bueno, cantantes, músicos muy prestigiosos de la provincia y a su vez no solamente la parte musical sino también la parte de eh, los futra que, que nos acompañan, uh -huh. los artesanos también, la, eh, eso también ha crecido también en, en número... Bastante. Claro, bastante, o sea, es una bastante. experiencia completa, porque no solamente es la propuesta musical, no. sino también gastronómica, es los un paseo, artesanos. Claro. ¿Con qué más se va a encontrar la gente que quizás no conoce o es de otros departamentos y se quiere sumar? Ok, bueno, más allá de las propuestas gastronómicas, que van a ser un montón y variadas, artesanos, se llena la plaza de artesanos, nos va a acompañar la gente de ambiente, la gente de salud haciendo campañas de prevención, la carpa de turismo también, que bueno, con sus juegos, sus trivias, sus degustaciones. Eh... Bueno, cerveceros, bodegas y la parte de, de la música al aire libre Que bueno, para nosotros es impagable Obvio, Tres es noches de, de mucha música y de buena música eh, Y con artistas locales, como siempre, todos artistas de Mendoza Fundamental dar difusión a nuestros artistas locales Es muy importante de los mendocinos darle apoyo a los mendocinos eh, Esto cada día tiene una temática a nivel musical Tiene un género, uh -huh. exacto, exacto El viernes 18 es... Eh, rock sinfónico. Bien. El sábado 19 jazz y tango y el domingo ya música clásica. Qué lindo, me encanta. A partir de las 19 horas en adelante esto más o menos hasta a las 19 es? abrimos ya la uh -huh. feria en general el paseo en general y las artísticas en el escenario arranca a partir de las 20 y vemos Imágenes de años anteriores. Sí, las imágenes que tenemos obviamente son, que son ilustrativas de otras ediciones para que ustedes puedan conocer y recrear cómo se vive el ambiente en este uh -huh. Paseo Sinfónico en el departamento de Guaymallén, en el Parque Unimeb. Exacto. Es hermoso. Exactamente. Mira, estamos viendo imágenes fabulosas. Te digo que toda una apuesta hermosa lo que se ve, el escenario, las pantallas. Es, es una apuesta magnífica en un escenario grande y es una, una propuesta integral, más allá de, lo, de, de todo lo que rodea al escenario, los food trucks, los artesanos eh, y todo el equipo de la Muni que se suma, sí. eh, la propuesta en el escenario, también acompañamos con una y un grupo de VJs que nos acompañan con animaciones en la pantalla de uh -huh. fondo, así que sí, la verdad que va a estar... Cada día, cada año se vuelve más interesante Va creciendo Y este año sí, tenemos propuestas artísticas eh, bastante complejas en su realización Pero que le dan un toque sinfónico especial Me encanta Pau, y las por ejemplo si hay alguna banda o alguien del otro lado que tenga interés En decir, che, me quisiera sumar, quisiera tener esta posibilidad de difundir eh, nuestra música Por ejemplo uh -huh. ¿Se pueden acercar a ustedes o ustedes tienen que convocar a los artistas? ¿Existe esa no, posibilidad no. de postularse? sí, sí, pueden escribirnos, ya no para este paseo porque Lógico, claramente pero para ya está ediciones. cerrado. Pero sí, no solo paseo, sino la agenda cultural anual de, de la sí. MUNI, eh, que nos escriban a culturiturismo.com.ar con Bien. su propuesta, sus datos, su teléfono de contacto y nosotros nos, nos volvemos a contactar con ellos. Bueno, eso es importante... Porque, es, como decíamos recién, es fundamental darle visibilidad a los artistas mendocinos. Entrada libre y gratuita. Entrada libre Ay, y gratuita, bien. exactamente. Importante aclarar. Entonces, 18, 19 y 20 de noviembre en el Parque Unimep, en el departamento de Guaymallén, a partir de las 19 horas van a poder disfrutar de esta propuesta cultural de paseo sinfónico. A vos te pregunto, Pau, de los cuatro días, ¿cuál es Decime. tu favorito, tu género favorito? ¿Cuál es el que más disfrutás de este estilo, llevándolo netamente a lo musical? Oh, es muy difícil. difícil es ¿Ah? muy difícil. <risa> <risa> sí, creo que, que las tres noches tienen propuestas de tan alta calidad musical uh -huh. que elegir sería... sería Complicado. Y, y, y sería injusto, además, para, el, para todas las propuestas. Va creciendo mucho Guaymallén en el sentido de propuestas culturales y demás sí. para los vecinos. Están sí. constantemente eh, abordando esa temática. Y por todo el departamento. Y por todo el departamento Así que sí, felices, felices de poder llevar por ahí Entendemos que eh, es llevar un poquito de alegría a los vecinos Música de calidad eh, También darle trabajo a los artistas locales uh -huh. Así que bueno, creo que es un buen combo Los artesanos también tienen la posibilidad Obviamente para próximas ediciones de inscribirse Totalmente, de artesanos y futras Se tienen que inscribir en okay. la Dirección de Desarrollo Económico Y ellos los van convocando Perfecto. Bien, entonces repetimos una vez más, 18, 19 y 20, a partir de las 19 horas, en el Parque univer de Guaymallén van a poder disfrutar de Paseo Sinfónico. Así que una nueva edición para no perdérsela. Pau, muchísimas gracias. Gracias por contarnos, por ser tan clara. Y bueno, todo lo mejor. Hasta la próxima edición. Bueno, los esperamos, los Obviamente. esperamos entonces. Gracias. Ahí voy a estar.